She's not just my friend, okay? She's my best friend She a real bad bitch, got her own money She don't need no nigga on a dance floor Yeah, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, go it out and she's she's come back and that's my best friend She a real bad bitch, got my own car She don't need no bitch Pues sí, como te decía Los ¿Mm -hmm. 10 simboles son demasiado caros, o sea que no No, no inviertas en eso Sí, sí, sí, ¿no? es como que vayas al templo de Machu Picchu y Venga Machu te mete el pichi, ¿verdad? Uy yeah. <ríe> sí. Muy random eso va Ya yeah, ya yeah. <ríe> Vale, vale. Supongo que.. sí, tienes sí, que manejar Corre Corre, corre, corre, corre, corre Mira, yo no me hago cargo de... de... de... Ahí te acuerdas Cuando des vuelta, frena, que te vas a caer Bueno... Peor es cosa se visto... Joder... ¿Pero he es que se visto visto, yo sé... Joder, tío, Me ayudas... Como cuando... Como cuando me metiste mi auto en el agua, ¿te acuerdas? No te metes el auto en el agua... Que si... No el lado, ¿qué es otro el, el auto... El auto acuático en el video anterior... ¿no? Ah, sí, sí, sí... Ahí sí... Vale... ¡Quieres ir a joder de fuego, por favor! Uh, ¡Aquí hay uno! Es aquí, aquí. ¿Dónde está, güey? Vamos a Espérate, wey, espérate, wey, espérate, wey. Espérate, wey, espérate, wey, carnal. Espérate, espérate Apágalo, apágalo, apágalo. Espérame. Apágalo, que tanto es? te vas a esperar. ¿Por qué lo choca? Solo, solo apágalo. Okay. ¡Eh! Hey. <risa> ¿Y ahora apá que ir el, ¿Ah? el otro, ah? el otro? Espérame Si mira gente, tira el agua, si mira gente, tira el agua Ok, espérame un poquito. Aquí está, aquí está el otro güey, aquí No, aquí hay otro güey, espérate dejando esos puntos rojos no, dice A, B, A, B Puntos rojos no, que es el A, Espérame que estoy intentando Ya dónde? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Espérame. Espérame, güey, espérame, espérame. Cúrate, güey. Cúrate, güey. Es ¿Ese punto que salí. A mí no, pendeja. Acabo. Ahí está. Y ahora ya no. Ahora bueno, espera, que tengo que recuperar eso. Es lo que te decía aquí. Que si lo haces tú, pues te puedes matar. Espérame, me subo, me subo, me tengo subir, espera. Hostia. Es ¿Soy yo o tu auto, o sea, agarraba fuego? No sé. Vete, güey. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Vete por aquí, recto! Sí, sí, sí. Oye, el auto está en fuego, ¿no? Sí, soy yo, o sea, ¿qué le está pasando al auto? Tú, <risa> eh, Ey, pero maneja bien pendeja. Y perdimos. Okay. Oye, ¿qué tanto le hiciste el pinche auto? No hice nada, wey. Deja de quejarte, coño. Pues como te decía, no explotes un carro indestructible. Joder, con te. no quiero Es que, súbete el auto. A ver, esto ya lo agarramos, un ¿no? poco, ah, okay. sí Ahora, te weón. Vale, lo de aquí, GG, ya está. Punto Yo punto estoy haciendo tranquilo. Joder, Joder por 3 <ríe> kilómetros, eh. Yo frené. ¿Cuánto que frené? Porque por mí me hubiera ido hasta. Por favor, Alexis. Espera, no espera, espera, cagues. espera. No la cagues, por favor. Dale, déjame aquí. Pero por ya favor, no es lo único que te pido, güey. No la cagues. Dame, no, voy da, a apagar los fuegos los de mi corazón. No, ¿Eh? eso me no está más apagados que tu casa. Es que es verdad, carnal. No Yo soy de tu vida. Vaya, ¿Oh. no Ay, Alicia, <risa> estás sí me mi no, no, Por favor, que no te maten pero yo no puedo servir un cerco y en tu pinche vida ¿Eluko? apaga el otro pobre otro apaga el otro ese espera espera espera sí, cúbreme cúbreme a la vida una vez así no me dispares agua, cúreme con los detrás. Okay. <risa> Digo, cúreme, dispares agua. El expuesto, eh? fácil, fácil? Ahora sí, voy a apagar el otro. Espera, espera, espera. Viene eso? espera. Espérame tú. Es? O sea, vale, voy por, ya, voy por el otro, corre, corre, corre.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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo protejo. Bueno, yo estoy tanto, ahorita me siento como el señor que me lleva a mi colegio. Oye, usa, usa la S. Ah, y todo eso, por favor. Vale, sal por aquí. Aquí. Sí, pero ya, aquí ya la cago. Vale, métete, métete aquí por derecha. Pero entera, espera, vamos por aquí.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 Apaga, así. A ver, Yo lo pagué, yo lo pagué, yo lo pagué, yo lo apague. pues. Si, Sí, sí, sí, sí, sí. Aquí? De aquí. De aquí, de aquí. Espérame, espérame. Vale, yo... Sí, ya, matar a todos. Vale, falta el sí. C. Espérame. Bueno, faltan los dos de enfrente. Tenlo, tenlo. Sí, sí, sí, voy para allá, voy para allá, voy para allá, tranquilo. No, no, no, no, no del otro lado, del otro lado, Mensa. Si te puedes seguir no te puedo... ¿Qué no falta? ¡Eh, no Está. ¡Eh, macho! ¡Eh, macho! no. no, ¡Eh, macho! a macho! ¡Extinguished! y este de aquí este de aquí este aquí este aquí este de aquí este de aquí ahora de aquí. no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no ¿dónde no no no no no no no no no no no no están? no no no no no no no no pon el Okay, okay, no no Está. Ah, espera Que hay un, un surge aquí a la tope de los pelotos Vale, ahí, así, ahí queda, ahí queda, buena, eso es buena Va a cubrirme, sí Y tira agua, tira agua, sí. siempre tira agua <risa> Ya, este ya está Porque Ya me tienen hasta la más ese ya está Hombre. No, métete. te mataron No, espérate, estoy metiendo Me salí. Uh. Espérate A ver, quítate en medio, please. Como que de en medio? Ah, por eso. Por favor. ¿Me dejas a lo bonito? Guarda. Espérate, espérate, espérate. No estoy. Sé. ¿Dónde estás? No te miro. Mira, adelante, <SILENCIO> adelante sí. tuyo. Por qué. No sé qué, qué estás haciendo. ¿Quién me está apuntando? por la ventana y no quiere que me vale que está muerto me la parte de atrás vale, Ay, vale, perdón perdón perdón no. la... atrás, atrás, atrás, mira atrás, ahí, perdón ahí, ahí. espérate perdón perdón perdón güey ese vale falta el objetivo a Hostia. ya ya ok ok voy para atrás voy para atrás voy para atrás el de allá ya lo agarraste no? Eh? no no no no no ¿Por qué? ¿Se siguen reviviendo? no no no no qué no no estoy no Vale, vamos a B. Salteo. Okay. Vale, salve. Protégeme, protégeme. Espérame, espérame, espérame. uno oh, no. ah no espera espera espera espera espera what, ah, Joder. joder ¿qué uh, sal, sal, sal. Aquí resto, ¿no? aquí resto, para adelante, para adelante, para adelante, para ah. pa adelante, para adelante. Y ve a la a la derecha. ¿ah? Sí sí sí sí. Puta bueno. uh. joder yeah. Ibas muy bien. ¡Apúrate apúrate! Tenemos 3 mil ¡Corre corre corre! los no te. ¡Hostia! Viene el helicóptero. Corre, corre, corre, macho. No pero, vas a acercar porque, no, porque cagamos No, choques porque pegamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ay. No. Si choca, nos agarra el helicóptero. Si choca, nos agarra Espérate, el helicóptero. ¡Y no acelera! esta cochinada! Y... ¡Después de una hora! ¿Por dónde? ¡¿Por dónde?! ¿Por dónde? Wey. no mames, que sigue. Sí no otra sí, no. vez. Ve a poder el juego, voy a poder el juego. vete métete, métete al fondo, vete. Métete a donde está. Métete, métete No me hables más, no quiero saber. Métete y me dejas ahí al fondo. Métete y me dejas ahí al fondo. Fondo. fondo. ¡Tírale agua a ese! ¡Tírale agua tú! No, no te tires el agua. ¿Debajo? Cuidado que... Fija este... Te lo voy a cubrir aquí Saca de ahí mientras yo te cubro Tienes que apagar el agua, güey Saca este... ¿Qué crees? Ya, yo lo pagué. Vale, voy a apagar los demás Yo voy a... Espérate, mate a este wey que está aquí Quítate espera, espérate, espérate ¿Pero los demás dónde están? Aquí hay okay, otros dos. Okay, vale, tú vas los ojos rápido. Espera, te yo, yo me chingo a todos. Espérame. Es que es lo malo de las vueltas, güey. Es lo malo de las vueltas. Creo que nos alcanza el tiempo, Yo creo que no nos alcanza el tiempo. ¿Los demás? Ah, sí, lo estoy de aquí. Me cubre mientras yo agarro. Apárdenme. No. Oh, buena, buena. está, ya está, ya está, ya está. Tiro de tiempo. Hello, ve, ven a cubrirme. Quedarle, ¿Dónde el ¿Dónde estás? el, Tengo estás? ve, ve... ve, Ah, es que estoy aprechando botones equivocados. Hostia me están sacando el caso de... Ven, Ven, ven, Espérate. Ven. No malo las vueltas, espérame ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ir al ya, ya, ya, Vale, ya, cúbreme ya, ya, ya, B B. Al B, ya, B, ya, ya, ya, Vale, cubrenlo yo, yo está por ver. Y el de paso. O sea, que no pase nadie, que no pase nadie. que no pase nadie, que no pase nadie. Tírale agua y todo, Tú, tú, tú, tú, Vale, No me tienes algo a mí, no me tienes algo a mí. Tírale uh -huh. agua a ellos. Atrás, atrás, tú, a mí, ahí. Vale. Ya. Espera, espera, espera, vamos, vamos, vamos Acelera, acelera. Acelera. Sal, salva, aquí, izquierda, izquierda. Ajá, aquí, izquierda. Sal izquierda. Ahora, ahora izquierda otra vez. Aquí, aquí, izquierda. ¿Ves? El punto no? sí, es sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, tranquilo. Vale, pues por ahí. Qué fácil es la misión. ¿Y si la repetimos, ¿quieres que repita? Ahí arriba, ahí arriba. Repetirla, tú solo, yo ya no quiero repetir esta misión. Solo escucha, cuando lleguemos, no atropelles a nadie, por favor. Porque esos son los finales. Okay. Vale, es aquí, es aquí, es aquí. Frena, frena, frena. frena. Ven metiéndote aquí. Espérate, Pero despacito, despacito. Ven metiéndote despacito. ¿Qué porque que esos son aliados, son amigos. ¿Qué crees que estoy haciendo? Sin chocar. Ya. Por fin. Chau. Una hora. <risa> Una hora, porque... <pa'> <risa> Una hora. Estará como en 20 minutos editados. No, yo como... unos 10 minutos tal vez. Por el tanto. Sí. Digo tampoco. <risa> ¡Joder! ¡Flatino! ¡Flatino! ¡Fuera menos! Okay. I used to be up to no good No good Hey. Now I got all of these shows book Shows book Ok Now I'm the man in my whole hood Ho hood Damn Hey. Think I'm doing pretty well Think I'm doing pretty well Pretty well I used to be up to no good So good, hey, now I got all of these shows, but hey, shows.